Inicia de una vez empiezo, Chomo Espere muchachos Uno más e inicio Será mejor que inicies Che O querrás que les cuente a todos sobre El secreto Dijiste que no volvías a decirlo Entonces inicia Che 1800 y algo Es increíble que esa Bolivia Se acabe todo lo que tengo No lo tolero más ¿Qué quieres que haga weón? Quiero que le des una lección Quiero que le quites su mar Weón, eso rompería mi tratado de paz con él. ¿Y qué? ¡No me importa! ¡Inventa cualquier historia! ¿Sabes qué hora inicio? Che, lindo botoncito. Eh, ¡No puede ser, che! ¡No dejaron jugar al más grande de Sudamérica! ¡Campeón de campeones! ¡Envidia de todos! ¡Ay! ¡Hijos de la grandísima! ¡No importa! ¡Voy a jugarme otra final! ¡Manga de giles! Está bien. Sigamos con el juego. ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Venezuela! Eh... ¡Encontré a Venezuela muerto! Chicos, antes de todo, quiero decirles que confiado en ustedes cuando nadie más confió que les ayudé cuando no me ayudaron así que créanme cuando les digo que no soy el impostor es lo que diría el impostor ¿Qué? ¡No soy el impostor! ¡Rrr! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Mejor me voy a comer un rico ceviche! ¡Ay! ¡Ya vamos mal! Tenemos que pensar mejor no debemos votar por votar hay que pensar antes de actuar Tengo miedo, ya no sé qué hacer el impostor es muy hábil, por lo que veo. En eso tengo que darte la razón, Ecuador. Bueno, sigamos con el juego. Mmm, weada. Mmm, weón. Mmm, ah, ¿hueada? Hola, Paraguay. Hola. ¿Qué fue eso? Che, no puede ser. Encontré a Gana muerto, no. Este, chicos. Ecuador, Brasil. No piensen que fui yo. Carajo. Bueno, me voy a tomar un mate con María Juana, mejor. Eh, María Juana está por acá. Eh, eh, eh, eh. Ahora sí. Tenemos que pensar mejor. ¿Por qué culpamos por culpar? Bueno, yo creí, que era, yo creí que era Brasil. Cualquier movimiento sospechoso hay que reportarlo. Tiene razón, Ecuador. Claro. Bueno, no tenemos de otra. Eh, eh. ¡Piu! ¡Evitamos una catástrofe. ¡Jue! Uh. Ok, hay que votar por el correcto. No debemos equivocarnos esta vez. Jue, di algo para que no te votemos a ti. Ya terminé todas mis tareas y he estado con ustedes. ¿Qué otra prueba más? Y tú, Paraguay, te veo muy nervioso. Es que no quiero perder. A propósito, Brasil, no te he visto en toda la partida. Es cierto. ¡Jue! ¡No piensen que fui yo! Ay, no puedo creerlo. Uh, uh, uh, we are the champions, my friends. Gracias por los 200 suscriptores. Ping.